Pero como, o sea, suena el platillazo y no, no se mueve esto. No, que se, no. se ven bien, pero back. Ah, no, sí, pero el chiste es para que. Sí, tú, tú tocas. Yo le digo luego de que no se La tarjeta, el bombo. El bombo, no, no pero la tabla sí, o sea, tú, tú toca No, es que si sí le afecta a un buen esto que no tenga luz. A ver.